El debate presupuestario debería servir para ver cómo encaramos esas falsas certezas que se nos han caído con esta crisis de salud pública, sumada a la emergencia climática producto de un modelo de desarrollo sin freno. La fragilidad del sistema de salud pública, sobre todo en atención primaria, la importancia de la educación pública como sistema nivelador de las desigualdades, la deriva a la que nos conduce la financiarización de la economía, huida del necesario control y sometimiento al poder político, requeriría de otras formas de hacer política, de la búsqueda y adopción de acuerdos mínimos que aseguraran el futuro para las generaciones venideras. El fracaso como clase política incapaz de afrontar esos retos no nos impide, desde nuestra minoritaria posición, levantar acta de lo que debería hacerse en estos momentos y a ello hemos dedicado nuestras enmiendas. Los cuidados comunitarios, Exigen una decidida acción en pro de la maltrecha salud mental que aqueja a mucha gente joven y también mayor. La pandemia, unida al empobrecimiento masivo causado por la salida de la crisis de 2008, ha echado por tierra esas dosis de esperanza tan necesarias para construir cualquier proyecto vital. Cuidar la vida comunitaria supone generar espacios, construir redes para cubrir las necesidades de conciliación de la vida familiar. La dinamización comunitaria de los barrios debería llevar a recuperar los convenios de mediación que tan buen trabajo desarrollaron los barrios como Olivero Cascoviejo, como vía exitosa de insuflar vida al tejido asociativo. Dar cumplimiento a los derechos humanos fundamentales para una vida digna como el derecho a la vivienda solo puede realizarse mediando un compromiso de las instituciones públicas por la ampliación del parque público de vivienda municipal. Es notorio el fracaso del mercado de vivienda libre en cubrir esta necesidad. Lo que exige una justa regulación. Los derechos de la infancia, el compromiso de lucha contra la pobreza infantil que debería impedir desahucios de familias con hijos, debería llevar a recuperar ese plan de lucha contra la pobreza infantil de más de 150 medidas que nació del acuerdo y unánime aprobación por todas las fuerzas de este ayuntamiento. ¿Se acuerdan? El derecho a la salud que requiere políticas de movilidad, de impulso a la bicicleta, a la peatonalización con calles con cota cero e implementando ambiciosas zonas de bajas emisiones que limiten el uso del vehículo privado y potencien también el uso del transporte público. La salud también requiere políticas de transición energética que supongan una reducción del consumo de energía y para ello hace falta una ciudadanía activamente implicada y ello requiere acceso a la información con oficinas públicas que potencien el autoconsumo o la creación de comunidades energéticas locales. Una ciudad que practique una moralidad pública debe atender la protección de las personas más vulnerables y también dar cumplimiento a los pactos en materia de cooperación internacional. La ciudadanía zaragozana es consciente de que compartimos planeta y que nuestros privilegios traen consecuencias devastadoras en otras partes del planeta para las personas que habitan en ellas. Esta ciudad nunca ha dado la espalda a esta realidad y ha sido un ejemplo de solidaridad que ha tenido también reflejo en la política institucional que durante años ha incrementado y afianzado estas partidas. Y ustedes, tras 25 años, se cargan el convenio de hermanamiento con León-Nicaragua. Cooperación también a la interna reconociendo con políticas de inclusión social, es decir, de reconocimiento de derechos a toda esa ciudadanía migrante que ayuda al sostenimiento de nuestra vida, en la obtención de alimentos, en los cuidados a mayores o en tareas de limpieza, por citar algunos, y que ahora exigen en la calle un nuevo procedimiento de regularización. Es decir, de adquisición del estatus de ciudadanía para poder salir de ese estatus de vergonzosa esclavitud que tantos réditos económicos comporta a más de un desaprensivo empleador.